¿Cómo están? Soy Jade y hoy les traemos a conocer a Apollo Language Center. Así que acompáñenme que les va a encantar esta visita. Apollo es una escuela irlandesa galardonada donde puedes matricularte en el Programa de Inglés General para Adultos aquí en la ciudad de Dublín. Está cerca del St. Stephen's Green y del Gran Canal. Es un área muy elegante donde se encuentran las sedes principales como la de Google, LinkedIn y Meta. Aquí la experiencia del estudiante alcanza un nuevo nivel. Participarás con un grupo internacional de estudiantes en actividades presenciales y extracurriculares que garantizan la práctica constante del idioma. Serás parte de un círculo de amigos que vienen desde Brasil, México, Bolivia, Turquía, Francia, Italia y muchos otros lugares más. La escuela tiene bastantes años de experiencia en el mercado y su infraestructura fue renovada a principios del 2023. Son tres pisos con 15 aulas equipadas con materiales audiovisuales y las áreas comunes cuentan con una cafetería, una sala de estar, zona de juegos y mucho más. El método de enseñanza está cuidadosamente planificado para que aproveches al máximo aquí en Apolo. Estoy muy segura que estarás más que satisfecho aquí en tu estancia en Islanda. I'm Bruna. I am the bookings manager here at Apollo Language Center and I'm here to invite you all to come and have a really really great experience with us. Apollo is a school that is fully prepared to welcome you. We are here like a family so we know when you come from other parts of the world and you start a new life we know how difficult this is and we are ready here to welcome you and be your family here in Ireland so we are here waiting you all to have a great experience with us ¿Y ¿Qué les pareció esta opción? Sin duda es un muy buen lugar para estudiantes que les gusta una escuela dinámica con un enfoque moderno. Estás interesado o interesada, ya sabes, contáctame para hacer este proceso lo más rápido posible. Y si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo a quien lo necesita.